Es muy complicado, sí, porque tengo compañeros que pueden pasar la guardia, toda la guardia de noche y al otro día tienen que ir a trabajar y pasar a su casa y ver a sus hijos, a lo mejor los que están más grandecitos. Y te estoy hablando de madres solteras, ¿no? Eh, que Están más grandes, pues los ve y ya que se pueden este, quizás valer por ellos mismos y se regresan a la guardia y es una dinámica realmente de, de mucho esfuerzo. Hay otros que tienen que recurrir pues, a la ayuda de la familia para cuidarles a los niños. Tengo una compañera que tiene dos chiquitos y y que su papá es quien se los cuida para que ella se pueda venir a hacerlo. Entonces, pues de la misma manera que es difícil enfrentar una vida laboral, pues hoy es lo mismo para la defensa de los derechos, pero no podemos dejarlo así, no podemos dejar que, que esta situación de eh, género, ¿no? por el hecho de ser mujeres y de hecho de ser mamás, de ser esposas, que nos quiten nuestro derecho como trabajadores. ¿Confían en que la autoridad laboral garantice un, un recuento en las mejores condiciones de libertad para ustedes? Yo confío en que sí, porque hasta ahora se ha mantenido muy al margen, incluso ha hecho mucho del trabajo que nosotros hemos eh, alcanzado hasta ahora. ¿Cómo? desde antes de que hiciera el emplazamiento, generó mesas de conciliación fue a través de la propia autoridad que generaron estas mesas de conciliación porque nos escucharon, nosotros nos aceptamos a ellos planteándoles toda esta problemática eh, las, los temas de que ya se nos descontaban cláusulas, que no se daban las vacaciones que comenzaba el acoso ellos nos escucharon y comenzaron a ejercer estas mesas de negociación que nunca fueron bien atendidas por la directora y en algunos casos ni se, ni se presentaron ¿no? después eh, bueno, cumplimos con lo que se necesitaba, nunca se nos eh, bloqueó propiamente el proceso para que nos entregaran la toma de nota, eh, sí, te veíamos como ciertas cosas por ahí, ¿no? Pero nunca se nos realmente se nos eh, limitó, se siguió el trámite de incluso eh, pues nos dieron la toma de nota bien en tiempo y forma, eh, de ahí pues ya seguimos con los procesos, aún así ellos seguían Promoviendo este diálogo, esta conciliación que nunca fue atendida por la directora. En el emplazamiento igual se cumplió con todo, lo respetaron. O sea, no ha habido un bloqueo que hayamos visto hasta ahora y por el contrario, ya una vez emplazados... Eh, Siguieron generando esta interlocución que de nuevo, y perdón que lo insista tanto, pero es que así fue, nunca fue atendido por la directora. De hecho en la junta nosotros hicimos el primer emplazamiento y prorrogamos en dos ocasiones debido a la intervención de la secretaría, debido a que ellos nos decían denos tiempo, vamos a ver, vamos a checar. Sí, perfecto, estamos en la disposición de dialogar y si sí alcanzar un acuerdo, vamos a dar este tiempo. Y resultado que pasó la primera semana y no pasó nada porque de nuevo la directora no respondía, no presentaba no acudía a los llamados, teníamos mesas que se cancelaron, entonces nunca promovió este diálogo, pero la secretaría seguía promoviendo, comentando hasta que de plano le dijimos, sabes que ya no podemos, no estamos teniendo una respuesta de la contraparte y, y los trabajadores ya no pueden aguantar esta situación, tenemos que aguantar esta ya la vuelta ¿Nos podrías explicar obviamente cómo fue el proceso de injerencia de la dirección en el proceso de democratización del sindicato? Uy. <risa> pues mira, eh, fue muy sencillo, cuando la directora llegó desde un principio con el argumento de que iba a limpiar el sindicato porque el sindicato estaba muy, muy lleno de corrupción, que había desvíos de recursos con la anterior dirigencia. Nunca hubo como buena relación entre ellos y llegó con este discurso y con la espada desenvainada y, y con este ataque hacia el dirigente anterior y todo su comité. Ese, esa dirigencia la corrieron. Eh, a partir de eso comenzaron las violaciones al contrato colectivo. ¿Cómo? Pues nosotros tenemos una prestación de apoyo médico, por ejemplo, que se gestiona a través del sindicato y ya no se podría gestionar porque ya no había un comité sindical que... que estuviera presente, ni en representación del sindicato. De hecho, antes de que se fuera, por ejemplo, el anterior líder sindical le decían, oye, pero es que se están comentando a hacer esto ¿qué vamos a hacer? Pues ustedes arreglen Se sacó las manos completamente del conflicto, no cumplió con su, con su objetivo de representar a los trabajadores entonces, después de, oye, que ya tenemos las vacaciones, como eso se gestionaba a través del sindicato, no, pues no hay vacaciones. Hoy tengo, sigo teniendo gente que no ha tomado vacaciones, ni siquiera sus días obligatorios de descanso, como 25 de diciembre, 1 de enero, porque los eliminaron completos. Cuando los directivos sí se fueron de vacaciones, al menos dos semanas, en diciembre. Entonces, empiezas como a ver estas diferencias, ¿no? Eh, otra situación... Empezaron a hacer cambios de horario, nos pues empezaron a cambiar las condiciones de trabajo. Eh, te puedo decir, somos reporteros y somos reporteros de una agencia de noticias. Tenemos condiciones para eh, si tenemos que ir a la agencia o no. Nos empezaron a citar a las 9 de la mañana todos los días cuando decíamos, oye, tenemos eventos a esa hora. Sí, tiene que venir a las 9 de la mañana y aumentar el número de notas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, no nos negamos a hacerlo está perfecto, pero no me quites de los eventos, no me quites del lugar donde yo puedo sacar información, de ir a buscar entrevistas, eso facilita la información y yo puedo cumplir más fácilmente con lo que me estás pidiendo, no, tienen que estar aquí a las nueve de la mañana y es una orden y la tienen que acatar, bajo esas condiciones, entonces... Lo empezábamos a hacer, pero eso implicaba un doble esfuerzo, porque ya no te, te tenías que desviar simplemente para ir a una junta innecesaria y tenías que rescatar la información, te retrasabas y te. ¿Ves? Eh, Implica eso. Entonces, esto lo digo yo por mi experiencia como reportera, pero a otros les empezaban a generar estos cambios de. Eh, de condiciones laborales, ¿no? y así fuimos pasando, se comenzaron a dar sanciones eh, sin avisos, extrañamientos sin avisos, cuando todo eso se tiene, tiene un proceso que marca el contrato colectivo y un proceso que se tiene que trabajar con el trabajador. Después en el tiempo identificamos más de 30 cláusulas del contrato colectivo de trabajo violadas, entonces, cuando ya vimos que el dirigente que toda la dirigencia anterior lo habían corrido y que nos habían dejado abandonados, un grupo de trabajadores comenzó a tratar de reorganizarnos para ver qué pasaba y, y defender esto que teníamos. Fue cuando comenzaron los despidos por esta situación. Unos compañeros pidieron permiso para generar una asamblea, pidieron permiso a la, a la directora, les dijo que sí y al momento de pegar los, eh, los, las convocatorias a la asamblea fueron despedidos. Entonces de ahí comenzó esta serie de despidos para toda persona que comenzaba a ejercer su vida sindical. Y a la par comienza a crear un sindicato blanco. Sindicato blanco que eh, no acaba de sacar aquí está el secretario general, una persona muy cercana al anterior líder a quien acusa de corrupción. Y es una persona que no... No, eh, no tiene la empatía de los trabajadores, entonces no generaba, digamos, este, eh, este querer de los trabajadores de ser representados por ellos en este nuevo sindicato ¿a qué procedieron? porque no quería reconocer lo que nosotros hacíamos pues a la amenaza, y entonces a través de los eh, directivos eh, se empezó a amenazar a los trabajadores de que si no se afiliaban, iban a ser despedidos, y eso lo ejecutaron hoy de los 241 personas despedidas que tengo, eh, yo te puedo decir sin temor a equivocarme que casi la mitad fueron despedidos por ejercer su vida laboral. ¿Los compañeros despedidos han enfrentado problemas en contrataciones por estar en una posible lista negra que haya hecho la dirección? Sí, algunos de ellos sí, eh, algunos no, que sí, y ya tenemos compañeros que afortunadamente después de que se conoció su caso de cómo fueron desalojados de forma indebida y en algunos casos violenta generó como la simpatía de mucha gente y encontraron trabajo muy pronto, sin embargo, Sí hay compañeros que han acudido a buscar empleo o que los han llamado, eh, los han buscado y les han dicho, oye, aquí tengo algo y cuando les dicen, ah, pero vienes de Notimex, no te puedo contratar. Sí, eh, en algún momento en un grupo de reporteros, de, de, de un chat de reporteros, ¿no? De los que tenemos eh, algún compañero comentó que sí les habían dado la instrucción por, eh, directo, por instrucción de la directora de que no se contratara a nadie que viniera de Notimex que no entendemos, es un ataque, nos ve como enemigos, eso que yo he dicho, nunca se ha sentado con nosotros, no nos conoce, no nos ha dado esa posibilidad de realmente dialogar y saber quiénes somos. ¿no? Nosotros, nosotros hicimos crecer a la agencia muchas veces, la hemos eh, eh, levantado muchas veces, no rescatado porque nunca habíamos estado en una situación tan lamentable como la de ahora, pero siempre que hay este cambio de administración, este cambio de, de, de dirección en la administración, pues siempre hay cosas cosas que, que tienen su costo, por decirlo de alguna manera, y nosotros hemos ayudado a levantar Si hoy alguien sabe cómo poder rescatar a esta agencia de la situación que está, somos nosotros, y es lo que hemos pedido. Nosotros sí es un tema laboral, sí es un tema de demandas, de, de hacer justicia, pero también queremos rescatar a nuestra agencia. Te decía, se volvió nuestra segunda casa para nosotros. Muchas gracias. No.